Hola, muy buenas. Bueno, eh, el objetivo de este mini vídeo va a ser eh, pues eh, enseñar un poco cómo, cómo eh, hay que activar eh, pues eh, la automatriculación de los alumnos. No, nosotros no tenemos que estar metiendo las eh, las direcciones de los alumnos, ¿de acuerdo? Son ellos los que se tienen que dar de alta en la página web del instituto, en el aula virtual. Y, y luego, después, bueno, pues. Eh, el propio, la propia plataforma le va a enviar un mensaje al alumno, eh, el cual tendrá que recogerlo en su, en su correo electrónico y ya directamente le va, le va a salir a, a, lo que es a todo el listado de, de todos los módulos que puede cursar. ¿vale? El alumno tendrá que buscar pues, nuestro módulo. En este caso, bueno, yo soy el departamento de sanitaria, tenemos estos módulos y en bueno, pues el, el caso de mis alumnos ahora se acaban de matricular todos en anatomía por la imagen. Entonces, una vez que estoy dentro del, del, del módulo, eh, pues lo que hago es irme a usuarios, ¿vale? usuarios, fijaros, se abre, se abre un desplegable que pone usuarios matriculados, métodos de matriculación, grupos. Me voy a métodos de matriculación. Y en métodos de matriculación, fijaros, yo ya tengo aquí seleccionado automatriculación, ¿vale? Ya tengo 23 alumnos, aún bueno, faltan unos cuantos porque se metan. Esta mañana han tenido problemas, ¿vale? Eh, con Hotmail hay algo de problemas a la hora de, de activarla, porque no les llega la, el, el mensaje de activación. Bien, entonces fijaros aquí que ya pone engadir método. Escojo y ya veo, puedo entre, eh, elegir entre lo que es un acceso como invitado, eh, una automatriculación o bien una matriculación sobre el curso. ¿Qué me interesa a mí? Automatriculación. Y se me abre rápidamente, pues esta pantalla. ¿vale? No la suelo tocar para nada. Eh, lo único que sí me interesa es que no entre cualquiera. Entonces, vale. lo que sí hago, eh, pues aquí mmm, genero una clave de entrada, vale que puede ser digo, eh, por ejemplo... ¿vale? Si quiero ver qué es lo que he escrito, pues lo meto aquí, le doy a... Uf, a... ver, sí, mire, digo, perfecto. Y, bueno, pues el resto no hace falta tocarla. Eh, puedo poner un mensaje de bienvenida y... engáldame a todo. Vale, si os fijáis, acaba de salir, ¿vale? Otro, automatriculación. Vale, hay cero alumnos inscritos. Ya, pues, pues nada más, a mí este sí que no me interesa, voy a borrarlo, ¿vale? Continúo y ya está. Tengo aquí los matriculados. Os voy a enseñar un poco lo que yo tengo aquí y ya está. Esta es la automatriculación. Si os fijáis, aquí yo he metido, cuando me pone la Matriculación, he metido una contrasina que le doy a los alumnos porque ellos me la piden. Y dicen, profe, ¿me piden una clave para entrar? Bueno, pues ahí la introduzco. ¿vale? Y luego pues también les hago una, una, un mensaje de bienvenida y poco más. Vale, eh, pues eh, nada más, eh, si tenéis cualquier duda o lo que sea, pues me escribís a edu.80, ah, perdón, sammel1986.edu.80.es. Y esto es lo que hay sobre la automatriculación. Venga, hasta luego,